Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en donde voy a enseñarles herramientas para corregir o modificar píxeles. En este caso la aplicación va a ser para quitar imperfecciones de la piel La herramienta se llama Healing Tool y es este iconito Si no les aparece aquí mismo, le dan clic y aparecen más Les voy a enseñar estas dos de arriba, pincel corrector puntual y herramienta de pincel corrector Si lo tienen en inglés dice Healing Tool Primero le voy a dar clic aquí y voy a aumentar el tamaño del píxel. Si lo hago muy grande, vean aquí está el círculo, lo voy a hacer más pequeño y ahí está. Este es muy sencillo de usar, solo hay que dar clic en la imperfección y el programa va a sustituir este píxel por los que hay alrededor del mismo color. Solo con darle clic puede empezar a funcionar. Voy a hacer algunos clics y les muestro la otra. Pueden llegar a zonas en donde el simple clic o borrar deje alguna manchita o algo. Para eso está esta segunda herramienta, corrector. En este caso funciona igual. La única diferencia es que al apretar Alt, la tecla Alt, se van a posicionar en una zona en donde esté libre de imperfecciones, por ejemplo aquí. Y el mouse, vean, va a detectar el color que tienen en ese punto y a tratar de replicarlo en un punto a un lado Esta herramienta es muy útil Cuando la primera ya no está funcionando correctamente Y puede ayudarles Por último Bueno aquí vamos a quitar otro Un poquito de imperfecciones por acá Y listo Por último para suavizar Está esta herramienta que es la herramienta de desenfoque Voy a aumentarle el tamaño Y voy a suavizar la piel La piel que ya corregí ahora la voy a suavizar solo dando clic Y moviendo el mouse Vamos aquí a aumentar la dureza Y listo, vamos a ver la diferencia. Voy a irme al historial, ventana, historia. Y así es como empezó la imagen. Y así es como terminó. Espero les haya gustado este video. Hasta la próxima.